Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos con la lección número 99. La salvación es mi única función aquí. La salvación y el perdón son lo mismo. Ambas cosas implican que algo anda mal, algo de lo cual es necesario que se nos salve y se nos perdone, algo impropio, que necesita corrección, algo aparte o diferente de la voluntad de Dios. Ambos términos, por lo tanto, implican algo totalmente imposible, pero que, sin embargo, ha ocurrido dando lugar a un estado de aparente conflicto entre lo que es y lo que nunca podría ser. La verdad y las ilusiones están ahora a la par. Pues ambas han ocurrido. Lo imposible se convierte en aquello de lo que se te necesita salvar y perdonar. La salvación se convierte ahora en la zona fronteriza entre la verdad y las ilusiones. Refleja la verdad porque es el medio a través del cual puedes escaparte de las ilusiones. No obstante, no es aún la verdad porque deshace lo que nunca fue hecho. ¿Cómo podría haber un punto de encuentro en el que la tierra y el cielo se pudiesen reconciliar dentro de una mente en la que ambos existen? La mente que ve ilusiones piensa que estas son reales. Existen en cuanto que son pensamientos. Sin embargo, no son reales, porque la mente que piensa estos pensamientos se encuentra separada de Dios. ¿Qué podría unir a la mente y a los pensamientos separados con la mente en mayúsculas y el pensamiento en mayúscula que están eternamente unidos? ¿Qué plan podría reconocer las necesidades que plantean las ilusiones ¿Y proponer medios con los que eliminarlas sin ataque o sin toque alguno de dolor y a la vez no violar la verdad? ¿Qué podría ser este plan sino un pensamiento en mayúscula de Dios mediante el cual se pasa por alto lo que nunca ocurrió y se olvidan los pecados que nunca fueron reales? El Espíritu Santo conserva este plan de Dios en la mente de Dios y en la tuya, exactamente como lo recibió de Él. Dicho plan no tiene nada que ver con el tiempo, toda vez que su fuente es intemporal. No obstante, opera dentro del tiempo debido a tu creencia de que el tiempo es real. El Espíritu Santo contempla impasible, lo que tú ves, el pecado, el dolor y la muerte, así como la aflicción, la separación y la pérdida. Mas Él sabe que hay algo que no puede sino seguir siendo verdad. Que Dios sigue siendo amor y que eso que ves no es su voluntad. Este es el pensamiento que lleva las ilusiones a la verdad donde las ve como apariencias tras las cuales se encuentra lo inmutable y lo seguro. Este es el pensamiento que salva y perdona, pues no pone su fe en lo que no fue creado por la única fuente que conoce. Este es el pensamiento cuya función es salvar asignándote a ti su función. La salvación es tu función, junto con aquel a quien se le confió el plan. Ahora se te confía a ti este plan junto con él. Él tiene una respuesta para todas las apariencias, sea cual sea la forma, el tamaño, el volumen o los atributos que parezcan tener, y es esta. La salvación es mi única función aquí. Dios todavía es amor, y esto no es su voluntad. Tú que aún has de obrar milagros, asegúrate de practicar bien la idea de hoy. Trata de percibir la fuerza de lo que dices, pues en esas palabras radica tu libertad. Tu Padre te ama. El mundo del dolor no es su voluntad. Perdónate a ti mismo el pensamiento de que eso fue lo que Él deseó para ti. Deja entonces que el pensamiento con el que Él reemplazó todos tus errores se adentre en los sombríos lugares de tu mente que pensó los pensamientos que nunca fueron su voluntad. Esa parte de tu mente le pertenece a Dios, al igual que el resto. Dicha parte no tiene pensamientos solitarios, ni los hace reales ocultándolos de Él. Deja pasar la luz y ningún obstáculo te impedirá ver lo que Él dispone para ti. Pon al descubierto tus secretos ante su benévola luz y observa cuán intenso es el fulgor con el que dicha luz todavía resplandece sobre ti. Practica con su pensamiento hoy, y deja que su luz busque e ilumine todo rincón tenebroso, y que al brillar a través de ellos, los una al resto. La voluntad de Dios es que tu mente sea una con la suya. La voluntad de Dios es tener solamente un hijo. La voluntad de Dios es que su único hijo, eres Reflexiona sobre estas cosas durante las prácticas de hoy y da comienzo a la lección que vamos a aprender hoy con estas instrucciones relativas a la verdad. La salvación es mi única función aquí. La salvación y el perdón son lo mismo. Dirígete entonces a aquel que comparte contigo tu función aquí y permítele que te enseñe lo que necesitas aprender para poder dejar de lado todo miedo y reconocer a tu ser como un amor que no tiene opuesto en ti. Perdona todo pensamiento que se oponga a la verdad de tu compleción, unidad y paz. No puedes perder los regalos que tu padre te dio. No es tu deseo ser otro ser. No tienes ninguna función que no sea de Dios. Perdónate a ti mismo la que crees haber inventado. El perdón y la salvación son lo mismo. Perdona lo que inventaste y te habrás salvado. Hay un mensaje especial para hoy que tiene el poder de eliminar para siempre de tu mente cualquier forma de duda o de temor. Si te asalta la tentación de creer que son reales, recuerda que las apariencias no pueden resistirse a la verdad que encierran estas poderosas palabras. La salvación es mi única función aquí. Dios todavía es amor y esto no es su voluntad. La única función que tienes te dice que eres uno. Recuérdate esto a ti mismo durante los intervalos de tiempo que transcurren entre los periodos en que das cinco minutos para compartirlos con aquel que comparte el plan de Dios contigo. Recuérdate a ti mismo lo siguiente, la salvación es mi única función aquí. De esta manera, depositas el perdón en tu mente y dejas que todo temor, sea suavemente descartado para que el amor pueda encontrar el lugar donde le corresponde estar en ti y mostrarte que tú eres el hijo de Dios y David nos dice hoy en este instante encuentra el momento presente hoy se deshace el error del tiempo lineal el error de buscar continuidad en el pasado, el presente y el futuro ha terminado. Hoy no voy a forzar la continuidad del pasado, el presente y el futuro. El presente es real, vive en la presencia de Dios. El pasado se ha ido, el futuro es imaginado y real. Piensa de esta manera de tu hermano mientras lo ves únicamente ahora mismo. Como dice Jesús en el texto, en la sección llamada, ¿Cómo encontrar el presente? El pasado de tu hermano no tiene realidad en el presente, así que no puedes verlo. Tus reacciones pasadas con respecto a él tampoco están allí, y si es a ellas a las que reaccionas, Ves tan solo una imagen que hiciste de él y la cual aprecias en lugar de él. Cuando te cuestiones las ilusiones, pregúntate si es realmente sano percibir lo que fue como si estuviese ocurriendo ahora. Si recuerdas el pasado mientras miras a tu hermano, serás incapaz de percibir la realidad que es ahora. El único problema es un problema de memoria. Tratar de recordar el pasado, esto no funciona. También nos dice Jesús, el pasado es utilizado como punto de referencia para juzgar el presente. Sin embargo, eso es antinatural porque es ilusorio. Cuando hayas aprendido a ver a todo el mundo, sin hacer referencia alguna al pasado, ya sea el suyo o el tuyo, según tú lo hayas percibido, podrás aprender de lo que ves ahora, pues el pasado no puede arrojar sombras que obscurezcan el presente, a menos que tengas miedo de la luz, y solo si tienes miedo de la luz, elegirías dejar que la oscuridad te acompañase, y al tenerla en tu mente, Verla como una nube negra que envuelve a tus hermanos y te impide ver su realidad. Hoy vamos más allá de la oscuridad, más allá de la nube de culpa, hacia el Cristo interior. Renacer es abandonar el pasado y contemplar el presente sin condenación. El pasado se fue, no puedes verlo ahora. Así que damos tiempo al Espíritu Santo para que nos libere, para que el Espíritu Santo libere la mente con su interpretación. Hoy buscamos la continuidad en el Espíritu Santo, en el reino de los cielos, el cual es continuo. La eternidad no tiene pasado ni futuro. Estos son conceptos irreales. Nos dice Jesús, el ahora. Es el tiempo de la salvación, pues en él ahora es cuando te liberas del tiempo. Irradia tu luz sobre tus hermanos en recuerdo de tu Creador, pues le recordarás a medida que invoques a los testigos de su creación. Hoy invoco a los testigos que me llevan al momento presente, que señalan hacia mi interior. Ya no buscaré la luz donde no puede ser hallada, hoy voy dentro de mí. Hay una luz que este mundo no puede dar, mas tú puedes darla tal como se te dio a ti, nos dice Jesús. Y conforme la des, su resplandor te incitará a abandonar el mundo y a seguirla, pues esta luz te atraerá como nada en este mundo puede hacerlo, y tú desecharás este mundo y encontrarás otro. Este otro mundo es brillante con el amor que tú le has dado, y aquí todo te recordará a tu Padre y a su Santo Hijo. La luz es ilimitada y se extiende por todo ese mundo con serena dicha, y todos aquellos que trajiste contigo, resplandecerán sobre ti y tú resplandecerás sobre ellos con gratitud porque te trajeron hasta aquí tu luz se unirá a la suya dando lugar a un poder tan irresistible que liberará de las tinieblas a los demás según tu mirada se pose sobre ellos hoy seguimos las leyes del amor hoy seguimos las leyes del libre albedrío de Dios el libre albedrío para la felicidad de toda la creación. Practicamos bien nuestra lección del día. La salvación es mi única función aquí. Dios todavía es amor. Y esto no es su voluntad. Miramos al mundo del tiempo lineal. El tiempo lineal no es la voluntad de Dios. La salvación es mi única función aquí. La salvación y el perdón son lo mismo. La salvación es mi única función aquí. Dios todavía es amor. Y esto no es su voluntad. Mientras miramos al mundo, parece haber objetos separados, separados por el tiempo y el espacio. Recordamos, Dios todavía es amor, y esto no es su voluntad. La salvación es mi única función aquí. Hoy pondré el perdón en mi mente, y dejaré que todo el miedo sea puesto suavemente a un lado, que el amor encuentre su lugar correcto dentro de mí, y me muestre que yo soy el santo Hijo de Dios. La salvación es mi única función aquí. Amén.